Señores, por favor, cuando me escriban, tengan paciencia, que aquí no le corremos a nadie. ¿Ok? Cuando las personas me escriben y empiezan, respóndame ya, respóndame ya, respóndame inmediatamente. Ah, ¿sí? ¿Quiero mucho no Lo bloqueo. Porque es que aquí no le corremos a nadie. Y puede sonar arrogante, puede sonar pretencioso, puede sonar déspota, puede sonar grosero, pero aquí no le corremos a nadie. Nosotros, los hijos de mi señor Lucifer, no le corremos a nadie. ¿Ok? Estamos por encima del bien y del mal. No tenemos necesidad de estar corriendo a nadie. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre nosotros, los luciferinos, y los que están por fuera de ese selecto grupo, los que están por fuera de la organización, que tienen que estar corriendo a su patrón, a su jefe, para conservar un empleo. Nosotros no. ¿Ok? Entonces, señores, tengan paciencia. Me escriben que cuando yo tenga tiempito le respondo pero cuando empiezan a retacar que quieren que inmediatamente le responda pues entonces yo qué hago lo bloqueo lo bloqueo tienen que tener paciencia por favor usted, usted, que en ese momento me va a escribir interesado en hacer un pacto con mi señor Lucifer no es la única persona que está esperando la información son cientos de personas entonces me escriben y a todos los evacuamos en orden de que me van escribiendo así pues que paciencia por favor, paciencia señores eh, tenemos nuevos, hemos hecho eh, relevo en el grupo de diáconos de la organización Luciferina Semillas de Luz Universal los que están en ese momento en el proceso y se les dialogó eh, perdón, se les delegó un diácono ¿sí? para que los acompañe durante el proceso se han dado cuenta que el mismo diácono ya no sé el que les está brindando el acompañamiento los que están en el proceso en este momento se han dado cuenta que de pronto es un diácono femenino, una diácona, llamémosla así y, y me preguntan a mí qué, qué pasó, porque no, sencillamente hubieron unos cambios sí. eh, dentro de la organización yo como cabeza visible me reservo el derecho me reservo el derecho absoluto de decidir quién continúa dentro de la organización ¿Y quién tiene que ser por fuera de ellos Obviamente, los pactados tienen el derecho ganado de estar dentro de la organización. Pero tenemos iniciados que no son pactados. Iniciados que no son pactados y que quieren ser parte de la organización. Hablemos de, del grupo de trabajo y, fun y funcionan como diáconos. ¿Cuál es la función de los diáconos en este caso? Velar por los altares que eh, Armemos a ustedes, por, eh, velar porque los 16 altares de todos y cada uno de ustedes no se apaguen. Que los diáconos, que, perdón, que los altares estén en encendidos de las 24 horas. Velar por el proceso que se le envía a usted, aclararle las dudas a los, a los que están en el proceso porque se le, de, se le delega a cada pactado o a cada uno de los iniciados se le delega un diácono y tiene que velar. Porque ese proceso se lo llevan a feliz término. Pero hubo algunos inconvenientes con unos diáconos que no se lo tomaron muy en serio. Y hay que decirlo, como en toda organización, hay personas negligentes. Y aquí en la organización no es la excepción. Y por eso tomamos la decisión de prescindir de esos diáconos. Fueron expulsados de la organización porque tuvimos varios inconvenientes: dejaban apagar de los altares, no brindaban asesoría. Eh, correspondiente, no brindaban la asesoría oportuna, les preguntaban algo y no respondían en el momento cuando, están, eh, eh, cuando realmente la función de ellas de ellos es esa. Aclararles las dudas que ustedes tengan que están en el proceso para que lo lleven a feliz término. Como se presentaron a ser inconvenientes con ese grupo de diáconos que eran 24 fueron expulsados y ahora tenemos un nuevo grupo de diáconos que los daremos a conocer en un video a futuro, para que ustedes estén muy pendientes, los vamos a tener aquí y los daremos a conocer, los presentaremos, para que ustedes los conozcan. Uno de esos diáconos puede ser el que va a vigilar por sus altares y el que le va a brindar a usted el acompañamiento las 24 horas para que usted lleve a feliz término el pacto con mi señor Lucifer. Así pues, que estén muy pendientes de nuestras próximas publicaciones. De a conocer el grupo de diáconos, el nuevo grupo de diáconos que le va a estar brindando a ustedes el acompañamiento. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal, el fundador de la roja lucifarina Semilla de los Atrévete. Y déjate sorprender.